¡No, Mariela! ¡No, no, no! ¡No, no estoy exagerando! ¡Las testichones no se pueden tomar a la ligera! ¡A usted la andaba buscando! Y ahora, lo que hice? Usted... Usted es la única que me puede ayudar. <risa> ¿Qué necesita, Tito? Mira, ¿vos sabés que Paco Fernández cumple 90 años y que nosotros mañana le vamos a hacer un café? Como nadie me puede llevar, decidí irme en taxi. Uh -huh. Así que llamé a las dos empresas que cubren esta zona para saber con cuál me salía mejor. Resulta que La Flor me cobra 1.250 por el primer kilómetro, 1.700 por el segundo y 2.150 por el tercero. Y Copia Amigos me cobra 650 por el primero. 1250 por el segundo y 1850 por el tercero. Pues yo decidí irme con copia amigos lógico. Pero resulta que Juan el Carnicero me dice que con el otro me sale mejor. Y yo hago cuentas, hago cuentas y cada vez entiendo menos. Hola, soy Germán Quiroz, su profesor de matemática. Y hoy, aprovechando la situación planteada, vamos a repasar el tema de patrones y sucesiones. ¿Recuerda que son sucesiones numéricas? Una sucesión numérica es una secuencia ordenada de números dispuestos entre sí por una ley de formación, la cual se obtiene empleando las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Solo se requiere observar y relacionar los números y hallar la ley de formación que es la que indica cómo calcular el valor de cada término. Bueno, primero hay que ver cuánto cobra cada compañía hasta la casa de Don Paco, como cuántos kilómetros hay hasta allá. Yo creo que son 10 kilómetros. Bueno, empecemos con la flor. Ajá. El primer kilómetro, dos mil... 1250, luego 1700 y luego 2150. mil tenemos que ver cuál es la diferencia entre cada kilómetro. La diferencia es 450. Ajá. Ajá. Entonces, el siguiente kilómetro sería... 2.600, luego 3.050, luego 3.500, luego 3.950, luego 4.400, luego 4.850 y luego 5.300. En este caso pude hacer el cálculo kilómetro a kilómetro porque solo eran 10. Pero, ¿qué hubiese pasado si tenía que calcular el costo de un viaje de 150 kilómetros? Mejor no lo imaginemos. Por eso es importante establecer cuál es la ley de formación de la sucesión. Recordemos cómo se hace. A los términos de esta sucesión, les vamos a asignar una posición. A 1250 le asignamos la posición 1, a 1700 le asignamos la posición 2, a 2150 le asignamos la posición 3, y así sucesivamente. Esta información la podemos representar en forma tabular. En este caso, el primer paso a seguir cuando queremos establecer la ley de formación de una sucesión es determinar cuál es la diferencia entre los elementos. En el caso que vimos, descubrió que la diferencia entre cada uno de los elementos de esta sucesión era 450. El precio del viaje va aumentando según los kilómetros recorridos, Algebraicamente, eso se representa como 450X. Es decir, tenemos que multiplicar 450 por los kilómetros recorridos. Ahora se debe comparar el resultado de cada multiplicación con el término respectivo en la sucesión para establecer la relación existente, que en este caso corresponde a sumar 800. Así, la ley de formación de esta sucesión es 450x más 800. ¿Estás segura de lo que puso aquí? Porque de entrada, Copia Amigos es mucho más barato. Puede que al principio sea más barato, pero después del kilómetro 6 pasa a ser más caro que el otro. Ah, oh, caramba. En el caso de los taxis, el precio aumenta según la distancia. A mayor recorrido, más caro el viaje. Pero hay algunas sucesiones donde, conforme se avanza en la posición, los valores disminuyen. ¿Entonces qué? ¿Me va a comprar el celular? La verdad es que no sé, 74 mil colones por un celular usado. Yo creo que es mucho. Pero está como nuevo. Hace un año lo compré en la agencia a 98 mil colones. Vea que le estoy bajando 2 mil colones por cada mes. Hmm. Si me espero seis meses más, ¿en cuánto me quedaría? Hagamos el proceso para responder la pregunta. En este caso, cada mes que pasa, el precio del teléfono se devalúa en 2 mil colones. Es decir, que la diferencia entre los elementos de la sucesión es 2000 pero como disminuye lo representamos como menos 2000 entonces establecemos la ley de formación que en este caso sería menos 2000 m más 98.000 donde m representa los meses transcurridos menos 2000 que representa la devaluación mensual multiplicado por los 18 meses que equivale a un año y medio más el precio original que fue de 98.000 da como resultado 62.000 por lo tanto el precio del teléfono ya devaluado es de 62.000 colones y si se espera medio año más sería menos 2.000 por 24 más 98.000 que da como resultado 50.000 y tres años después de comprado el teléfono tendría un valor de 2000 por 36 más 98000 queda como resultado 26000. Como ve, una vez que se establece la relación es mucho más práctico utilizar la expresión algebraica que hacer la tabla. Ahora, para terminar este breve repaso de patrones y sucesiones, le propongo ver un ejemplo más. Observemos esta representación tabular, en donde n es la posición de cada término. Como vemos, la sucesión es decreciente. Menos 16, menos 22, menos 28, y así podríamos seguir hasta el enésimo término. Analicemos la relación que existe entre cada término y su consecutivo. ¿Qué debemos hacer con ese menos 6? Exacto, se multiplica por la posición de cada término. Luego se compara el resultado de cada multiplicación con el término respectivo en la sucesión de manera que la ley de formación para calcular el enésimo término corresponde a menos 6n menos 10 para referirnos al término de la posición 1 utilizamos y para referirnos al término de la posición 2 utilizamos y así sucesivamente como vimos para determinar la ley de formación de algunas sucesiones numéricas se requiere implementar estos tres pasos que hoy aplicamos en los distintos ejercicios. Espero que este repaso le haya sido de utilidad. Hasta pronto.